Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Esperamos que les haya resultado muy fácil la primera actividad. Hoy vamos a trabajar con los comandos que nos van a permitir programar el escenario. Habíamos visto que al ingresar a Scratch, así como por defecto aparece el gato como objeto, el escenario por defecto es el fondo en blanco. Si nos ubicamos en el escenario que nos aparece el recuadro, en celeste, indicando que estamos programando en esta oportunidad al escenario. En la ficha o en la pestaña fondo vamos a encontrar botones que nos permiten eh, pintar el escenario, ya habíamos visto con el editor de pintura, podemos importar un escenario que esté guardado, Aquí podemos trabajar con los escenarios que tiene Scratch o con alguna figura que ustedes hayan elaborado o alguna foto que hayan sacado en alguna oportunidad y quieran tener este, esa foto como escenario, como fondo de la animación que van a realizar. En este caso vamos a elegir un escenario, vamos a aceptar y ahí vamos a ver que tenemos este, dos escenarios en blanco que me quedaron acá que los puedo eliminar con este botón. Puedo eliminar el otro también, si solamente quiero quedarme con este. Puedo con el botón editar, venir y modificar el escenario. Y bueno, ahora vamos a importar otro más. Vamos a importar este, por ejemplo. Y aquí tenemos dos escenarios. Entonces vamos a ver cómo hacemos para programar esos escenarios. En este caso, el objeto... Lo vamos a dejar así, no vamos a realizar ninguna programación sobre el objeto. El escenario, entonces. Ubicados en el escenario, vamos a Programas y vamos a decirle que al presionar la banderita, en apariencia, podemos cambiar el fondo. Por ejemplo, al presionar la banderita, que el fondo sea este, que es Gran Cañón, o el de Desierto. ¿sá? Nosotros podemos elegir entre los dos fondos que tenemos. Le digo que al presionar la banderita cambia el fondo desierto y después le puedo decir que espere unos segundos, por ejemplo, tres segundos, y que vuelva a cambiar el fondo. En este caso le voy a decir que cambie a este otro fondo que teníamos. Bien, entonces al presionar la banderita aparece el fondo del desierto, espera tres segundos y cambia el fondo. Esto también lo podemos hacer con algún comando repetitivo. Por ejemplo, podemos decir que por siempre, vamos a sacar esta programación, ponemos otra, y le decimos que por siempre, fondo siguiente. Aquí vamos a ver que si lo ejecutamos, es tan rápido lo que va sucediendo que apenas vemos que hay un cambio de escenario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el esperar, le vamos a poner un poco menos de un segundo, 0.5, y ahí vamos a ejecutar. Y ahí vemos que hay un cambio de escenario. El fondo siguiente lo que hace es, ven aquí, vemos la programación y vemos cómo hace el cambio. El siguiente comienza por uno cualquiera y va cambiando al 2, del 2 al 1, del 1 al 2. Y así podríamos seguir si tuviéramos eh, más escenarios para cambiar. En cambio, en este caso, el comando cambiar al fondo nos va a permitir siempre cambiar a un fondo determinado. Bueno, este, con los comandos que vamos a seguir viendo durante el curso, ustedes podrán programar el fondo de, de otras maneras que ya van a ver. Bueno, muchas gracias, es todo por hoy.